¿Falta mucho? No sé, no creo que valga la pena. No pensaría lo mismo. Eso es. Es un licántropo, hace años que no veo uno. Procurá ser discreta. Nadie puede enterarse de tu situación.